Buenas gente, ¿cómo están?, espero que muy bien, aviso que el canal, no solo se dedicara a la animación, sino que también haré vídeos de series animadas con doblaje venezolano, esto se debe a, la inspiración por Juan Dinipa, un youtuber en el que, he visto sus vídeos, si quieren ver su canal, les dejo el enlace de su canal en la descripción. Por cierto, ya estoy trabajando en el video de doblaje en venezolano de Breadwinners, que saldrá pronto en el canal. Y bueno gente, esto ha sido todo el video de hoy, gracias por quedarse hasta el final del video, por cierto pueden hablar conmigo en mi grupo de discord, o si quieren hablar conmigo en privado, pueden buscar mi discord en de la descripción. Y bueno como siempre les digo, denle like al video, suscríbete, activen la campanita de notificaciones, y compártanlo con sus amigos, para que sepan de este aviso, y bueno como siempre les digo, hasta la próxima, adiós.